Saludos, pues os voy a probar hoy Deepin 2006. Me lo habéis comentado mucho, que es una distribución muy moderna, muy agradable, con un escritorio muy original. Y vamos a ver qué tal funciona. Y él he echado una pequeña ojeada y me está dejando muy, muy entregado, la verdad. Tengo muchas ganas de probarla. Así que, sin más, pues vamos al lío. No olvides que si te gustaría ver más vídeos de este estilo, pues te agradeceré que te suscribas al canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y así también estás al mismo tiempo colaborando a que la comunidad se, haya, se haga mucho más grande, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí y vamos al lío. Muy bien, pues utilizando su propio grabador vamos a ver las novedades que tiene Dpink 2006. Lo primero que se ha destacado es la tienda de aplicaciones que ahora soporta filtrado y clasificación de los resultados de búsqueda, la diferencia de las aplicaciones nativas para Linux, las de Windows y las de Android. Con ello se pretende que el usuario encuentre las aplicaciones que realmente necesite. El navegador ha incluido también nuevos ajustes que permitirá el borrar los datos de manera automática, lo que mejorará de forma notable lo que es la seguridad. También se ha mejorado la utilidad de discos, la cual ha recibido una nueva característica de volúmenes lógicos que sobre el papel mejorará la escalabilidad del sistema nos encontramos con el kernel Linux 5.15.34 junto a ntfs3 lo que da un mejor soporte a la hora de arrastrar en el administrador de archivos y la posibilidad de añadir y personalizar tipos de eventos personalizados en el calendario y comentar que se basa directamente en Debian Muy bien, pues vamos a salir ya de lo que es un navegador esto utilizando el propio, el que utiliza Deepin y vemos que estamos delante de algo muy original y muy moderno una interfaz muy cuidada y muy elaborada vemos aquí pues lo que son barras con semitransparencias con bordes redondeados que dan una estética muy moderna aquí tenemos pues, una presentación y aquí pues tendríamos las formas de configurar lo que es el sistema que vamos a hacerlo juntos tenemos seleccionado el modo elegante y vamos a ver el modo eficiente cómo sería. Vemos que alarga lo que es la barra, pero personalmente creo que me gusta más tal cual. Aquí nos permitiría activar los efectos o desactivarlos. Directamente, como tengo un ordenador que es suficientemente potente, pues los voy a dejar activados. Si tienes un ordenador que no es muy potente, yo te recomendaría que los desactivases para así ganar pues, lo que es algo más de eficiencia. Aquí tenemos el modo de los iconos. Podemos seleccionar el que más nos gustase. Yo por ejemplo, pues no sé, dejaría seguramente los que vienen por defecto que me parecen bastante bonitos y bastante modernos. Y creo que esto sería todo, vamos a seguir viendo más, aquí tengo el OBS instalado y si pulsamos sobre el Dock pues tenemos aquí también la forma de cambiar el modo elegante al modo eficiente, podemos cambiar la ubicación, lo podemos poner arriba, yo lo voy a dejar abajo que me aclaro más. Todos los movimientos son muy agradables. Y aquí podemos ponerlo de forma oculta, etc. Vamos a ajustes del dock, a ver si nos permite hacer alguna opción más. Y aquí tenemos una gran paleta de opciones de configuración. De hecho, lo podemos hacer más pequeño, más grande. Y voy a dejarlo, pues, más o menos así. Creo que sería suficiente para mi monitor. Aquí podríamos seleccionar los iconos que queremos que nos aparezcan en el dock. La papelera la deja en este lado curiosamente, un botón de escritorio y aquí tenemos pues todo aquello que nos gustaría que apareciese o no, la fuente, el tema del cursor también lo podemos modificar, los iconos como hemos visto antes los podemos también seleccionar desde este modo y aquí podemos seleccionar el modo claro y el modo oscuro, directamente lo voy a dejar en oscuro, sabéis que lo prefiero así y podemos seleccionar pues las transparencias de lo que sería el doc y tal vez no lo voy a dejar al 100%, pero lo dejaría así, de este modo. Voy a probarlo de este modo. Prefiero así, prefiero así. Y aquí pues podemos poner las esquinas redondeadas, pero de este modo, como no se verían, tampoco es algo que afectase mucho. Todo esto se puede ajustar a vuestro gusto y luego lo miraremos más a fondo. Vamos aquí a la barra esta. Tengo que reconocer que tiene un estilo macOS y iOS de Apple, pero bestial, pero bestial muy elegante y vamos a ver más cositas por aquí si pinchamos aquí pues tenemos lo que sería un gestor de archivos donde podríamos ver las carpetas las unidades que tenemos etcétera y aquí tendremos las opciones pues de ir para música donde tenemos los vídeos las descargas etcétera aquí tenemos un centro de control donde tenemos la opción de configurar las cuentas la pantalla y esto lo miraremos luego Aquí tenemos pues, las opciones que nos vienen instaladas ya. Tenemos un reproductor y esto podemos verlo de otra forma. Vamos a verlo desde aquí. Todas las categorías. Y aquí en Internet tenemos el navegador web, gest un gestor de correo. Esto me imagino que es para descargar torrents. La aplicación de música que hemos visto. En vídeo tenemos pues, un reproductor de vídeo, un grabador de pantalla y aquí he instalado yo lo que es OBS. En gráficos nos viene un visor de imágenes... Uno para clasificar las imágenes en fotos, en álbumes. Una opción de dibujo, Simple Scan y LibreOffice Draw. En juegos nos viene este, que. No sé lo que es esto. No sé. No lo sé lo que es. Y este, que tampoco sé lo que es. Todo tiene estética muy oriental. No sé cómo es este juego. Me parece que esto puede ser como un Clash of uh, Clash, de, no, como un como el juego este que era de clasificar cosas e ir quitándolas, no sé. Nos vamos a la opción ofimática y vemos que tenemos instalado lo que sería LibreOffice. Vamos al Writer, por ejemplo, y vamos a ver en qué versión estaríamos, ¿de acuerdo? Todo arranca muy rápido, muy muy eficiente, y estamos en la versión 7.0.4.2. Creo que no es la más moderna nos vamos al sistema y aquí tenemos el administrador de archivo la tienda de aplicaciones tenemos en la terminal papelera y un gran grupo de opciones y en el apartado otros tenemos una zona para comentarios y un forum para el usuario muy bien pues vamos a la terminal y vamos a hacer un screen fetch vemos que todo es muy grande los bordes todo sale muy grande las fuentes salen también en un tamaño muy visible y vemos que estamos en dipping 2006 apricot Utilizando el, el kernel 51534 y está montado en un Ryzen 5 2600 con una gráfica Nvidia GeForce 1650 y está utilizando 2 GB y medio de RAM, un uso un poquitín ya alto que nos indicaría que esta distribución pues vaya dedicada a ordenadores un poco más potentes vemos que nos tiene el procesador grabando con OBS a unos 53 grados. Muy bien, y hacemos un htop y vemos que el procesador pues, está trabajando a un nivel bastante bueno y vemos que está utilizando pues, los 2 GB que hemos mencionado anteriormente. Aquí ha, quedado, ha creado una swap de 16 GB que no sería realmente necesaria, creo yo. Muy bien, pues vamos a seguir viendo más cosas. Aquí tenemos esta barra donde pues, podemos ver lo que es el OBS. Aquí tendríamos el programa este para la música. Y aquí tenemos opciones para el teclado, para discos externos, opciones de volumen. Aquí tengo simplemente ahora conectado lo que es la interfaz de audio donde estoy grabando. La Wi-Fi. Todo esto se puede plegar. Pulsando en esta lupa tendríamos un buscador general de contenido. Un capturador de pantalla. Podríamos capturar esta pantalla fácilmente. Aquí nos sale un teclado en pantalla, pues para quien lo desee. Tengo que decir que este sistema en una tableta tiene que ser increíble, si esto se puede tal a tablet, tiene que ser maravilloso. Y aquí teníamos el botón apagar, tendremos el reloj, la papelera y la zona de notificaciones. Aquí tendremos la opción multitarea, todo es muy muy elegante, aquí podríamos añadir más pantallas. Con esta opción podríamos enseñar lo que es el escritorio, ponerlo, sacarlo perfectamente. Y aquí tendríamos este dock que directamente, no sé si me equivoco se llama plank si no es así me lo rectificáis por favor y aquí tendremos pues las opciones que tenemos predeterminadas esto se puede configurar vamos al centro de control día. vamos a ver todo esto porque me parece muy interesante y muy elegante repito esto portado a tablet sería espectacular y tenemos la opción de cuentas la opción de pantalla no sé si, desde aquí le puedo quitar no sé si se verá pero le puedo reducir lo que es el nivel de brillo a la pantalla, modo nocturno, desde aquí podría cambiar la temperatura del color, no sé si se apreciará, pero yo sí que lo estoy viendo. Aquí tenemos el Deep In ID, todas las op opciones de personalización, que son muchísimas, como hemos visto antes, la sección notificaciones, sonido, tenemos una opción de opciones de sonido, todo esto lo tengo desactivado. Los dispositivos, tengo ahora la interfaz puesta directamente, estoy grabando con ella. Y aquí podemos ver algo más sobre el sistema, como hemos visto antes. Y prácticamente nos dice lo mismo que cuando hemos hecho el HTOP y el NeoFetch. Los acuerdos de la licencia... Opciones de restauración muy interesantes. Y aquí tendríamos pues una forma para configurar lo que es el menú de arranque desde aquí directamente. Directamente desde aquí puedo seleccionar que arranque primero con Deepin, luego con Windows o con Manjaro o como quisiéramos. Y aquí podremos incluso cambiar el tema y todo. Muy, muy cuidada esta distribución. Pulsando desde aquí, pues nos permite ir también a cómo quisiéramos configurar el tipo del tema que tendremos seleccionado. Muy bien, y pulsando con el botón derecho, pues vamos a ajustes de pantalla. Lo que hemos visto ya anteriormente. Y aquí, pues vamos ya a lo que sería, pues, los fondos de pantalla que sé que os gustan mucho. Y vamos a darle una vueltecita. Tenemos aquí unos cuantos salvapantallas. No suelo hacer uso de ellos, pero este es muy original, muy ochentero, podríamos decir. Al igual que este. Y son, la verdad, que muy retro, muy curiosos. Está muy bonito este. Esto nos recuerda, pues, mucho al pasado. Y tengo que decir que son como mínimo muy originales, esto de la tierra es muy bonito, muy bien wow y todo muy muy retro y muy ochentero aquí podemos poner el tiempo que queramos que se active yo directamente no hago uso de ellos pero bueno sería una opción más y la verdad que quedaría muy entretenido pues tener un fondo de estos mientras está el ordenador inactivo pues vamos a pasar ahora sí a los fondos de pantalla, que sé que os encanta. Aquí me imagino que podremos cambiarlo pues cuando queramos, en un minuto, igual que creo que se hace en Windows. Y vamos a ir viendo, y vemos que son fondos que están muy bien elaborados. Este es muy bonito. Son la gran mayoría montañas, por lo que veo, y fotos a una resolución ya bastante buena. Este es más corporativo, más bosques, más montañas nevadas. La verdad que son espectaculares. Esto es un pez muy raro. Este también está bastante original. Este más oscuro, que parece más corporativo. Y aquí tenemos pues la verdad que un gran catálogo de imágenes muy elaboradas. Echaría de menos, no son demasiadas tampoco, por lo que estoy viendo. Pero echaría de menos alguna imagen un poquitín más oscura, para personas que nos gusten los fondos un poco más oscuros. Evidentemente podemos poner alguna fotografía que tuviésemos aparte o que nos quisiéramos descargar, aunque te digo que esta tampoco me desagrada. Muy moderno, tengo que decir, y la verdad que me gusta. Y aquí, por ejemplo, pues podríamos seleccionar las imágenes y ponerlas como en, solo en el escritorio o también ponerlo en la pantalla de bloqueo, al igual que se haría en un móvil o en una tableta. Algo que, ya os digo, e insisto, esto portado a algún dispositivo móvil, pues sería una auténtica pasada. Muy bien, pues creo que esto es lo más destacable que he encontrado aquí en Deepin 20.06. Me ha sorprendido y me ha gustado. Y vamos a ver las conclusiones sobre ello Pues tengo que decir que menudo trabajazo ha hecho esta gente de Deepin Estamos ante algo muy moderno y que realmente funciona pero que muy muy bien Es una distribución que yo lo digo Si esto se portase a tabletas o a dispositivos móviles Esto sería una pasada porque su uso es que lo veo muy destinado para este tipo de dispositivos Evidentemente también estaría destinado pues para escritorio como habéis visto Y de hecho funciona de maravilla Está claro que esta distribución debe funcionar ya con equipos ya más potentes Y sí, tiene bastantes reminiscencias a iOS y a Mac OS Muy bien, pues voy a seguir utilizándola durante un tiempo más No creo que sea mi distribución base Porque creo que no está todo lo que necesito yo sabéis que utilizo Mancharo y también lo hago por el hecho de que están los paquetes AUR donde encuentro muchas opciones para mis periféricos. De todos modos, así sí que sería una buena distribución a tener en cuenta. Tenemos un kernel bastante potente y bastante moderno. Tenemos drivers en media 5.10 que son bastante actuales, no son los que más pero ya servirían pues para funcionar sin mucha dificultad. Y creo que es una interesante opción a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, pues coméntame bajo qué te ha parecido, si te gusta, si te parece interesante, si hay alguna cosa que te hubiese gustado ver, y así pues poder comentarlo en otro vídeo, ¿de acuerdo? Muy bien, como te he dicho antes, si te parece interesante este vídeo, pues te agradeceré que lo compartas con tus amigos y redes sociales para que el canal vaya creciendo y te pueda ofrecer más y mejores vídeos, ¿de acuerdo? Y si te suscribes, pues te lo agradeceré mucho y no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que voy a subir, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Un saludo.